Gente, en esta ocasión les traigo un video especial, un video diferente, un video en Code con Z que habíamos estado planeando hace casi un año, pero nomás no llegaba a la ocasión. Así que ya saben que si este tipo de videos les gusta, apóyenlo mucho, denle 700 mil likes y de seguro traeremos más. ¿Qué va a ser el día en el que ya ninguno de nosotros juguemos? Ya estamos tocando una otra cosa y vamos a escuchar de que han sacado más modos de juego, mazo cosas. Es que no sé por qué me da qué va a ser que hacer una locura. No, no, no. El ese es el... ese, es zombie. Ese es el que nos quería comer antes. Padre que no me toco Si si Me pido Es que es retrasado Es que es más tonto que la piedra <ríe> Me da esta boquita Te veo a ti ahora Quito la verde de arriba No, no. ¡Oh! Joder, tío, payaso de mierda. <risa> por, abusones por, por, por a y por <risa> Ah, no. Sí, Encima, ellos también estaban peleando... Ah, está aquí. ¿Es este? No, no es este, no. Viene con otro aquí. <risa> No sé, pero a mí le está tapando Estamos en la mierda, ¿eh? No, ¿Es ese? No, no creo ¡No jodas! Son... ¡Paro, paro no, oh topo. Dios! Mira <ríe> <ríe> ¿Qué ha pasado, oh, ahí? No sé, tú topo? me dirás. ¡Joder! Yo flipo, tío <ríe> ¡Qué narices! Eh? ¿Qué les pasa por, por, por abusones de esos? Yeah, llevan dos, que se uno. El calma. Pero es un team de 80, eh. Vale aquí. Ya. <risa> has esquivado todo el virus. Estoy con el sumo chulo. No. Me no, el sumo, pero tiene. No. Oh, Joder, es que las la has curvado el virus, ahí, así, no hay no. asistir. Ya voy a reír. aquí, aquí. ¿Eh? ¿No, ¿No jodas? Pa, pa, pa. Creo que si okay. me das... No, ella no. Le damos al Mila. Dale, dale, dale. Yo creo que si me das a mí yo le puedo dar... Vamos, amigo! Joder, sí que te reconoce. ¿No ¿No jodas! <risa> <risa> ¿Qué ha sido esto? Salió el es chiste. Buena, le he comido bastante. Creo que nunca más se vuelven a meter con nosotros. Tengo 5100 y lo hicimos como en 5 minutos. Eso es buenísimo. Hasta a y, a, y encima de los top 1 no me come. Scarface ese es, es su compañero de Mila y el Yakuza Kun. No nos debería comer si es Yakuza, ¿sabes? Vamos, dile. Pero no estoy seguro si deberíamos pelear contra... Hay unos a la izquierda. No sé qué tan grandes son. Unos hacer un baño. ¡Son los de antes! ¡Cuidado! ¡Que, que la cagan! <risa> ¡Que la cagan! Una, dos y tres. <risa> ¿Querías un doble? No, quería tirarte ahí una especie de... <risa> Te caen Tiro espacio Ya fue Dime que no ¿Te comen? No, no, si los comí, les tiré en doble No, joder, me asusté, digo La liga y me quería devolver No, no, si los comí ¿Qué te pasa? Ah, no tengo ángulo Dios Dios que buena, la que está mirando. Dios, que buena. <risa> ¿Cuánto tienes a bola? No veo, si. Que no quiero ver. ¿Vuelvo a ver cuánto tienes a bola? 18.000 y los otros 3.000. Dios. Pepinaco. Madre. ¿Quieres hacerle pop? Madre mía, chaval... Que me han subido a los cojones a la garganta... Dios santo... Me han subido a la garganta... Yo me he hecho en la partida... No, pero ahora es a la maje nunca... ¿verdad? Dios santo... Mira, voy a ver... no? No tengo, tengo tienes? pincho. A ver, voy a reventar va? aquí. Tengo tres aquí, imagínate. ¡Qué oh, buena! Dios, <risa> Dios, Dios aquí, Z. Espérate que. Se enojó y viene con toda la ¿Ves? furia. ¡Wow! ¿Te hiciste algo épico? Sí. lo reversé. Mira Mira, mira, mira <risa> Oh dios El Si es que se veía bien ¿no? ¡Ah bueno! ¡Cuida, oh, Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado ahí. Vente, vente, vente, vente. ¡Hay uno gigante! ¡Hay uno gigante! Recorre eso! ¡Ah, mira! esta, está, esta, esta. esta. ¿Dónde? ¡Qué ansia para que Cuando hablan todos al mismo tiempo se me va la mierda el... <ríe> no sé ¿qué, qué están diciendo y quién está diciendo ahí? Abajo hay para comer ¡Oh dios! ¡Qué buena! Pero, ¿qué? Cuidado que está aquí cerca Junten más Dios, lo que acaba de pasar. Soy el mejor solo player, lo sabía. <ríe> mira mira, mira oh, con Dios lo que Dios. vengo arriba, mira. Ustedes pueden saber jugar en team, pero, Ops <ríe> Va solo player. Es un alien. Sí, sí. <ríe> no, ¡Joder! Le hice gente rápido, asesinado. ¿te acuerdas lo que dije de mejor solo player? Mira eso, mira eso, top 4 solo, top 3 back. <ríe> <First time. ríe> me moló el tiempo que venía. No, no todo me lo siento, no había otra O sea, lo que se venía, no, no, venía. abajo Me va a meter un doble, me va a meter el doble oh. No, la puta madre La puta madre Son un <risa> de 8, vamos no a morir de aquí Sí, sí, soy, soy el mejor solo player. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres un versus? ¿Qué? Oye, ¿qué, ¿Qué? ¿qué, qué, qué salió? Mira, mira. Mira, ¿Qué qué ¿Te vas tonto? Dame todo, dame todo. <risa> viste eso? <risa> Chicos, por aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mucho. Y si les gustó, no olviden dejar su like, dejar su comentario. Si quieren más videos como este, más videos on Code con Z. Ir al canal de Z, y en tu último video comentarle Z, haz más videos on COD con Asgard. Recuerden también que en la descripción voy a dejar un enlace por si ustedes tienen una jugada épica y me la quieren mandar para el top jugadas. Y si todavía no estás suscrito a mi canal o no estás suscrito al canal de Z, aprovecha y suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal. ¡Chao, chao! Can you feel the attraction?